Hola amigos del canal, ¿qué tal? Hoy en Ya no juego más vamos a probar este programita que se llama LIDAR.exe eh, Para que no lo sepa lo aclaro, Líder es mmm, una técnica que hay de, de crear superficies, mapas o, o estructuras a través de un láser Entonces pues el juego tiene pinta de que nosotros vamos a tener que hacer algo parecido Parece que es de terror, vamos a comprobarlo, venga, vamos a poner. Aquí tenemos el aparato, nos decía que con el ratón se podía aumentar la superficie ¡Uy! Esos son los disparos nuestros del láser ¡Wow! Con el botón derecho creamos una imagen totalmente completa de por dónde vamos Fíjense cómo se va creando el escenario ¡Qué pasada! ¡Wow! Impresionante, es que los puntos son de líder de verdad por aquí, si sí, nos alejamos. A ver, por aquí, sí, no. Sí o no. Sí, vamos siguiendo, creando el mapa. Claro, hasta que no creemos el mapa no sabemos por dónde tenemos que ir. Vale. Aquí hemos creado parte del mapa. Vamos a ver por dónde nos deja ir. Por aquí. Ostras, estamos a diferentes alturas. el túnel, hasta que no se va creando la imagen, pues lógicamente no se ve bien vale uy, uy, uy, aquí no hay nada vamos a crear todo seguimos por el pasadizo aquí hay una pared donde están los puntos más cerca, claro, pues es que reputa te el láser. eh, ahí hay algo rojo ¿Qué es un pato. Estoy creando lo de alrededor para... Dios, casi o eso, he visto una figura humana, eh. Mira, mira, mira, se ha representada ahí. Pero no ha borrado todo lo demás menos el pato. ¿Por qué? No ha borrado. ¿Por qué? Ya, aparte del susto que nos ha dado. A por lo menos a mí. Que tenía el mapa hecho y se ha borrado. Qué guapo está. Hey, aquí hay un número. Y cuando salen esas cosas es que hay alguien y nos va a asustar, si sí, nos va a asustar esa ya, cabrón, no nos tenga aquí en vivo. Un número, 7128. 7128. Es una clave, fijo. Joder, si es que está clarísimo, pero ¿a dónde hay que ir? hay hueco o no ah, ahí hemos descubierto otra puerta aquí hay algo de colores a ver exit vamos a quitarle a esto vamos a darle más potencia, a ver pues vamos a quitarle a ver si lo hace más, que no recuerdo cómo era. ¡Ay! Dios! Ah, no, ese es para radio nuestro, vale. Vale, pues... Era 7128. A ver, lo vemos allí. 7128. Vamos a probar. Puerta suena, vale. ¿Y ahora dónde están los números? No aparece. 7, 1, 2, 8. Los, los teléfonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espérate. 7, 1, 2, 8. Sí, a cantar la campanita. Hemos pasado de pantalla, pero no sé quién son esas personas ni cero largo que uh, aquí estamos de mirando al suelo A ver. esto es verdad ah. si de pasar por una puerta Esa puestas estos gigantes hay como dos torres era tú Vale, el muro no nos deja pasar, pues seguimos mientras vamos dibujando. ¡Ostras! Es como un puente. Podemos subir. No, no nos deja. Vamos a seguir creando mundos. Pero no hay enemigos Bueno, se han visto figuras humanas Pero no, no sé qué es ¿Esto qué es? Parece una portería de un campo de fútbol ¿Y allí qué hay? Vamos para otro sitio, ¿eh? Por aquí hay otro camino ¡Dios, qué susto es! Que aquí hay una figura de alguien. ¿Pero qué quiere? ¿Quién es? ¿Por qué? Dibuja, dibuja, dibuja. Ostras, que esto se pone verde. Esto es como un bosque. Me da sensación de, de, de estar en un sitio que ya he estado en el juego. Corriendo por el bosque. ¿Y esto? El árbol Como se rompa el aparato No te digo nada Aquí no salimos ni oh, Aquí al fondo no hay nada pues Solo he dibujado un árbol a ah, una pareja ya llega O sea que estamos limitando Ya la salida o el escape Fijaros como se va creando El suelo, eh es increíble. Es buenísimo. Y, y ya llevo dos un par de sustos buenos. Y vaya cabra. Tenemos que crear el mapa, no vemos. Joder, felicito al que lo ha hecho. Es que esto, vamos, un crack. Como se oye unos tambores, a ver por aquí que hay ¡y otra vez. mira, ahí nos aparece alguien. Y hay un túnel detrás. Hay un túnel ahí, a ver qué hay por al lado antes de meternos. No nos deja, no nos deja. Vamos a meternos a ver si está la salida como antes, pero no he visto ningún. Ostras, hay sangre en el suelo. Y la sangre va, pa túnel, ¿dónde va a túnel, donde vais. Si es que también pregunto unas cosas vamos a ver qué hay aquí se ve la sangre uy, no pinta nada pinta solo el túnel uy, uy, uy, uy estamos dentro del túnel estoy dibujándolo a ver si se ve algún código o algo a ver si se ve algún código y pasa algo que no nos esperemos. ¿Y esto qué es? Oh. LIDAR.S Gracias por jugar No estoy mirando la hora Estoy mirando las pulsaciones 126 Pero que... Que bueno Que el juego... El juego es buenísimo, pero hay un, un detallito. ¿Qué, ¿Qué pasa al final? No sé qué significa eso. Le iba a poner un 10, pero se va a quedar en un 9. No sé cuál es el final O sea, sé que hemos lleg... el juego está genial Todo está genial Cómo funciona el juego, los sustos que te pega Y el susto del final, pero no sé qué es No significa, no explica es algo No lo sé Le voy a poner un, un 8 sobre 10 Espero que os guste la clasificación El juego mmm, Da muy buen rollo porque te mete Ahí en el asunto Y luego te pega un par de sustos precisamente Porque estás concentrado en eso Así que, que lo valoro, pues eso, con un 8 sobre 10. Espero que les haya gustado. Si os ha gustado, pues darle like. Si queréis, está invitado a suscribiros al canal. Y con esto me despido hasta otro juego. Así que, bueno, nos vemos. Chao y hasta la próxima.